Marketing, tecnología y comunicación de vanguardia. Esto es Marketing Update. Oniad, Metricool y Social Publi organizamos un evento en Google for Startups Madrid ponencias ágiles y concretas, una mesa de debate abierta a las sugerencias del público y un networking brutal. Javier Martínez, nuestro director de operaciones, explicó a las 180 personas que acudieron al evento qué es la publicidad programática y qué podemos lograr con ella. La publicidad programática es la compra automatizada de espacios publicitarios. Es decir, el comprar la publicidad de una manera automática metiendo máquinas entre medio ...que tomen decisiones y consigan el mejor precio... ...y la mayor eficiencia para nuestros anuncios. También desveló algunos de los ingredientes... ...que hacen exitosa una campaña de publicidad digital. Bueno, el ingrediente principal... ...digamos lo que es el, el chuletón en todo esto... ...es la estrategia. Una vez que tenemos esta estrategia definida... ...debemos hacer una buena creatividad... ...bien original y bien puntera... ...seleccionar bien los medios... ...y seleccionar muy bien la geolocalización". Además, Sergio Nieto, de Metricool explicó la importancia de analizar antes de lanzarse a publicar en redes sociales. Es una parte fundamental porque es lo que nos permite que la estrategia funcione o no, por eso tenemos que saber muy bien a quién nos dirigimos, cómo nos dirigimos a él, analizar muy bien nuestros datos de las empresas que estamos llevando y en función a eso desarrollar toda la estrategia de marketing digital completa. Y también hice hincapié en la búsqueda de un objetivo previo a esta estrategia. La planificación perfecta en redes sociales, si la estamos haciendo de manera orgánica, lo importante son tanto la segmentación, como las de publicación. Los algoritmos son algo muy estricto que limitan mucho nuestras publicaciones, entonces deberemos hacerlo a la gente oportuna en el momento concreto para que esa estrategia triunfe. Desde SocialPubli participó Rebeca Saez y al hilo de la tendencia en redes sociales habló de los peligros que pueden entrañar. Realmente los peligros de las redes sociales radican mucho en el hecho de que el usuario tiene una libertad la, el, la cual hay que tener siempre en cuenta en el momento en el que creamos una campaña. Entonces lo que hacemos siempre es trabajarlo pensando en lo que puede responder o puede publicar y de esa forma tener todo controlado. Experta en marketing de influencers dio las claves necesarias para que una persona sea considerada como tal, un microinfluencer. Bueno, lo primero es autenticidad. Al final los microinfluencers lo que son son usuarios con un alto porcentaje de engagement porque realmente tienen amigos, no tienen tanta comunidad como fans. Entonces lo uno, autenticidad, que sea realmente un perfil muy quali, que, que le guste, que transmita esa pasión y sobre todo todo que conecte con la audiencia. Víctor Garrido, CTO de ONIAD, Juan Pablo Tejela, CEO de Metricul, y Juan Antonio Roncero, cofundador de Social Publi, participaron en una mesa de debate en la que los asistentes preguntaron sin filtro. Un broche de oro para cerrar una jornada sobre la publicidad del futuro. Esto fue Marketing Update.